Cerca de un millón y medio de niños desplazados por la violencia de Boko Haram. Así lo reveló UNICEF en un informe en el que apuntó que además otro millón de menores se encuentran atrapados en zonas de difícil acceso. Y es que el terrorismo de Boko Haram está teniendo un efecto especialmente devastador sobre la población civil de Nigeria, Camerún, Chad y Níger. UNICEF destaca también que 38 niños han sido utilizados para llevar a cabo ataques suicidas en la cuenca del lago Chad en lo que va de año elevando a 86 el número total de niños forzados, con el mismo fin desde 2014. Cerca de medio millón de niños en toda la región del lago Chad sufren además desnutrición aguda grave este año, una cifra que ha aumentado de forma alarmante si se compara con los 175.000 que ya lo sufrían a principios de 2016. UNICEF ha recibido solo el 13% de los 308 millones de dólares que necesita para prestar asistencia a las familias afectadas por Boko Haram, por lo que apremia en su informe a la comunidad internacional a intensificar su apoyo.